Previamente en picacaroto hacemos lo que queremos. El día 2 de octubre picacaroto alcanzó los 300 suscriptores lo que lo motivó a anunciar un video especial por llegar a esa cifra. Coincidiendo con la preproducción del top de cierres de transmisiones de Megadision. Lo que pospuso la idea del especial hasta el día 24 de octubre donde se le ha invitó la pestaña de Comunidad. En Comunidad pregunto qué sería el especial. Un recopilatorio de lo mejor del canal con preguntas y respuestas. El ganador se decidió mediante una encuesta la cual de manera unánime ganó el especial de preguntas y respuestas. Las preguntas serán recibidas en los comentarios de este video. En la compartida de este video en la pestaña de comunidad y vía Twitter en la compartida de este video, se recibirán preguntas hasta el día 15 de noviembre de este año podrá mi caroto responder todas las preguntas en el especial, desjugando ahora.